Hola, hola, buenos días, aquí somos contando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2 Con nuestra campaña en los Caballeros de Caledor Estamos en el capítulo número 26 de nuestra aventura Vamos hoy, vamos, vamos A ver, así una vista un poquito del mapa Vamos a tratar de recuperar, o al menos de poner A funcionar estas dos regiones de aquí Tendremos que recuperar también esta zona de aquí para subir el, el... El... orden público. Lo tenemos por aquí, exacto. ¿Vale? Que va bajando más o menos en toda la región. Y esto está feo. No nos gusta. No nos gusta. Entonces, iremos subiendo el orden público. Tendremos que a ver si conseguimos también las charcas de la desesperación. Y completamos nuestras regiones. Que siempre es importante. Y también hay que apretar en la zona sur. A ver si podemos meter a mano aquí. En alguna de estas que no nos vendría mal. Este ejército lo tenemos aquí un poquito abandonado, pero bueno. Aguanta, hace lo mínimo, ¿no? Veremos a ver si lo podemos recuperar. Y, y, y... Aquí, acabar de masacrar a nuestros amigos los orcos. Vale, si no me equivoco, cerramos el turno. Aquí no llegamos. Aquí tampoco. Vale, sí. Cerramos el turno, no podemos hacer nada más con eso. Así que lo vamos a aparcar, vamos a pasar al siguiente y vemos a ver en qué tesitura nos quedamos. No tardaremos mucho en poder hacer el ataque el tercer ritual, pero es que quiero antes sacar la armadura de Caledor, Que es la batalla de aventura que tenemos pendiente de ahí desde hace pff, Dios sabe cuándo. Pero bueno, acabaremos este ataque, recuperaremos las tropas. ¡Ujo! ¡Oh! Y me uno yo al combate. ¡Fu! Solo, solo por ver a los elfos silvanos en acción con el dragón del bosque, con, con él no, con los dragones del bosque, vale la pena este ataque. Así que vamos a disfrutarlo, poneos cómodos, que se viene un batallón para empezar. Vale. Vale, vale, vale, vale. No, es eso, este ejército. a este ejército le falta Sacas este nombre de aquí Y le metes un dragonaco y ya Va, va solo uh, Y aquí, aquí Pff. Venga La maga se está frotando las manos ya Se está frotando las... Le sale fuego de las manos ya y no hemos empezado el combate Mira ahí La calavera ardiente, la bola de fuego, el torrente de llamas Nada, nada, nada Va a ser un apocalipsis es que, Y además son todo goblins Tío, todo goblins Vale Vamos a arriesgar Bueno, mira, oye Vale Yo es que mucho más no puedo hacer Vale Ok, vale, todo esto va a ser un grupo Los vamos a meter aquí Vamos a meter toda la línea frontal aquí también Vale, todos los arcos Este es otro grupo Aquí estamos bien vale esto esto y esto vale el noble aquí los la caballería aquí vale. Prince Emre. Nada, no, no, no, no. nada, Men, Louis, Araya, Men, Louis. nada, maravilloso. Vale, grupo 3, todo aquí. Vale, el grupo 2, vamos a cargar aquí todo el mundo. Perfecto, ojo aquí. Vale, cuando lleguemos. Vale, está bien ese grupo de liderazgo. Vale, vamos a hacer que la caballería cargue por ahí detrás. Vale, el grupo 3 que son los arcos aquí Vamos a rematar esto Vale, nos llevamos ahí Enrique a esta gente para allá Uh, los silvanos La verdad es que están metiendo mucha caña con los dragones, eh Vale, vamos a meter Las reservas energéticas ¿Qué más vamos a querer poner? La cascada de fuego no Las armas ignes tampoco No sé si les afectará el fuego. A ellos también. Es igual, es igual. La aportamos, abortamos, abortamos. Nah, victoria, perfecto. Venga, esos sus plateados que acaben con todo. Uh, espérate, tengo una idea mejor. Enrique sal de ahí por tu padre Ay, mujer, no uh, Les va a caer la de Cristo Venga, venga, venga, venga, venga, venga Ese terremoto ahí Vale, otro Aquí está bien ¡Que ¡Qué disfrute tú! Venga, otra llamarada. Imrik, otra llamarada. Nah, perfecto, precioso, maravilloso. Nah, nah, nah. Eh, venga Los hicimos plateados Oh, el noble se me ha quedado allí Despistadito Nah, y ya no tenemos más Bueno, como si fuera poco, ¿sabes? Vale Vamos a acabar de limpiar Guerrerillos por ahí Venga Nah, y con esto se acabó. Maravilloso, ¿eh? La verdad es que. Oh, qué disfrute la armada. El, todo, todo, todo, todo. Y es, su ejército tampoco estaba nada mal, ¿eh? O sea, su ejército, me refiero, el de los elfos silvanos. El apoyo que ha estado muy bien. Nah, y esto no llegamos. Se acabó. Fin de batalla. Nah, perfecto. Que, que disfrute, la lluvia de fuego. 200 bajas, tú. 200 bajas, que burrada. los si los plateados también se han hinchado, ¿eh? También se han hinchado, sí, sí. Es que no han tenido, no les ha quedado restante ninguna. Pérdidas 22, ¿sabes? Nosotros, dos. Haremos perdido dos hombrecillos. Pero ya está, victoria decisiva, perfecto. 500, bueno, prefiero experiencia. Más experiencia. ¡Eh! Han revent... Le han arrasado la meseta. Aracnos, facción de destruida. El rito se acaba. El rito se acaba. Caballeros de Lioneros, nos hemos informado que nuestro aliado pretende atacar el asentamiento enemigo. Charcas de la desesperación. Uh, perfecto. Pues ahí que nos vamos a unir, eh. Ah, vale, ya estamos asentados Perfecto ¿What? Mm, no tenemos nada por el momento Vale, ok, vamos a subir Kenry al nivel 3 Ciudad élfica. En la pirámide negra de Nagas Tenemos cositas para subir 9000 Vaya Vaya si que tengamos dinero es otra cosa, ¿no? Es otro detalle importante. <ríe> vale. ¿Y Kenri qué enrique tal está? Bueno, en positivo, 14, menos 6. Torre negra de arcan Vale, pues vamos a movilizarnos. Hacia allá. ¿Podemos, de, ¿Podemos acabar de reclutar? Sí, podemos reclutar un par de cositas más. Vale. Vamos a reclutar más dos de lanceros. Una de lanceros porque no nos da para más. Vale, y una de arcos. Vale, vale. Una de lanceros y una de arcos. Bien está. Además, entre comillas, está bien porque sacamos de eso bastantes tropas. Vale, este ejército en el flash del Largo Sol se va a quedar ahí por el momento. Además, ahora bien. Vale, Imbric sube de nivel. Coste de reclutamiento, menos 3%. Curación élfica. Este, el de mantenimiento. El de mantenimiento es maravilloso. Disciplina. Servicio. Vale, vamos a meter disciplina de hierro para que vaya subiendo la... Eh... El orden público. Vale, vamos a poner el... Es que el resto de puntos ya están puestos Literal, aquí en la maga Vale, pues nada, bloquear ejército por poner El noble Este sí que nos interesa subirlo Este lo tenemos en, en combate y reponer tropas Vale, vamos a ponerle maestros de la espada al 3 ¿Tiene ya el carro? Sí, creo que tiene ya posibilidad de poner el carro y demás Vale, y vamos a... Oh, no, no, no No, no, no, no A ver, hagamos tú. Oh, no tenemos dinero. Vale, vamos a buscar las ruinas. Uh. Dos, cuatro... What? Los ancestrales dejaron grandes cúmulos de poder por todo el mundo para que sus más fieles sirvientes lo utilizaran para evitar que dicho poder cayese en las manos equivocadas. Colocaron sortilogios y cerraduras criptográficas. Con el paso de los milenios, los sortilogios se han ido debilitando. Pero las cerraduras arcanas perduran. Buah, ¿cómo deduces esto? ¿Vale? Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo? Estos mapas, tú El ancestral Tepok El inescrutable nunca le gustó repetir las cosas Vale, o sea, rollo Sudoku, ¿vale? O sea, no puede ir aquí Ni un 3 Ni un 3 rojo Ni un 3 amarillo O sea, no puede ir ni amarillo el morado a lo mejor. Pero no puede ser un 2. Es el. 1 el, el azul. No, porque ya está repetido. Pero el 1 amarillo tampoco. El 4 azul. No ha resuelto el acertijo. Vale, bueno, ya lo colonizaremos. Ya lo colonizaremos. Ya lo. Colonizaremos ¿Quién no se ha movido? Vale, este señor me lo voy a traer para acá A ver qué hay aquí en este lado Puf, Es que este ejército Es para tomar nota, ¿eh? Ritual del vórtice disponible Ojo Casabar Numas Y vagar Ah, bueno, pues más o menos lo tenemos controlado, ¿eh? Vale, orden público, duración del reclutamiento el próximo, el próximo turno arrancamos este ritual Espérate, ¿cómo estamos con Imrik? Vale, Imrik tiene buen ejército Sin duda Vale, vamos a poder iniciar la armadura de Kaledor con poder Vale, este, aquí la cosa es que se esperan... O sea, es esto más refuerzos. Pero yo creo que con lo que tenemos... Ahí no podemos porque cuesta mil de transportarnos. ¡Joder! Vale. Fin de turno y ahora decidimos. Pero seguramente... La meseta... Conquistamos esto... Iniciamos el ritual... Sí. Vale, vale. Hacemos esa batalla, conquistamos la meseta... Si no la conquista los elfos, que probablemente no. Uh, se ha avistado un dragón. Vale. Nada, seguimos sin tener fuerza para poder avistar un... Opa. El noble ha vuelto a subir de nivel? Perfecto. Vale, vamos a ponernos difícil de dar. Me gusta. No le ponemos el carro aún. No pasa nada, está bien. Tengo muchas construcciones por ahí en medio que podríamos poner, pero no ponemos aún, etc. Cuesta todo mucho dinero. Vale. Eh, eh, eh, uh, uy, aquí es donde se ha visto el dragón. Nos viene de lujo, entonces. 1600. Obvio que no. Vale. Primero, punto 1 Batalla del dragón. No. Armadura de poder. Teletransportar a Imric por mil. Sí. Vámonos. Vale, y esto es lo que se. Wow. Y esto es lo que se espera: Maximilian el Caballero Siniestro con su Dragón. Más. Estos que son de la costa del vampiro. Carronadas, que tienen artillerías. Más todo esto que son elfos oscuros, entiendo. Vale, vamos a por ello. Miedo me dan un poquito las. Los refuerzos, porque al fin y al cabo es eso, es mucha artillería, etc. ah, oh, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! Vale. Y entiendo que van a desplegar el ejército grande aquí, este, de los no muertos, y luego se van a colocar aquí y aquí los otros dos. ¡Buf! ¡Cuánta gente! Desafiada por un vampiro dragón sangriento e Imric se prepara a luchar por el honor de sus antepasados. Los exploradores del príncipe dragón han recogido. Recorrido la isla desierta, elegida por el demonio como campo de batalla, le informan de que porta el guantelete de Caledor. Primero. Esta afrenta a la casa de Imric debe castigarse con la aniquilación. Así, una vez recuperado el guantelete, la magia de la armadura de Caledor volverá a estar completa. Vale. Vamos a por ahí. Sin más dilación, nos tiramos al combate. Uy, uy, uy, uy. A ver, a ver. Venga, enséñame, muéstrame. Y la batalla, so it is true. The blood dragon dons the lost heirloom of my bloodline. His minions may be many, but when he falls, his control will crumble, along with his shambling minions. The stench of gunpowder and brine is thick in the air, for the fiend brings undead artillerymen of the sea. Already they have dragged their rickety cannons onto the field. We must be wary of their bombardments. No, yeah, yeah. And what is this? He has brought some drooky thralls to battle with him. This vampire certainly knows how to get my attention. This indignity must be met with all the rage of Calador. Vale. The vampire wishes to drink the blood of my allies, the mighty Drakes, but he will do no such thing. I shall defeat him. Y le enviamos y sus minions de vuelta a sus graves. Muy well. bien. Vale, o sea, buena tesitura. ¡Ah, que ya hemos empezado el combate! Los que no lo han podido desplegar. ¡Ah, no, no, no! no. ¡For tu utilidad! ¡For duty. venga señora y a Imrik también me lo voy a llevar para allá vale Uh no tan bien como yo me pensaba que tenía que salir. Ay ay ay ay ay ay ay ay Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, doña, para atrás. Vale, arma ahí aquí con los arcos, perfecto. Vale, en el grupo 2 vamos a avanzar un poquito. Uh, vale, con los yernos plateados vamos a ser listos y vamos a buscarlos. Oh, qué buena llamada, Imric, Vale. Bravo. Vale, vamos a tirar el cuerno. Perfecto. Vale, y vamos a meter la lanza Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, ok, el grupo 1, vamos a ir Marchando hacia allá Vale, el grupo 2, avanzamos también Así, bastante anchos, perfecto Y vamos a dejar a estos trabajando aquí Vale, vamos a hacer que circule por aquí la maga Perfecto, eso está acabado Vamos a llevar Ay, ay, ay, ay Vale, de momento donde estamos ubicados Aquí, vale Nos llevamos también los arcos para allá Bueno, que acaben esto No deberían tardar en matar a las arpías Vale, perfecto Ok, eso ya está controlado Perfecto, vale, pues vámonos para allá No, la verdad es que prefiero meter aquí a... Vale. Estos tienen mucha movilidad. Creo yo que no, ¿eh? Vale, me gusta. vale está bien eso vale eso está bien también imbreto aquí vale vale nada los lo murciélagos de mierda no nos importan Vale, el grupo 3. Vamos a, poder, vamos a reventar los vampiros. Nuestra maga que continúe con el fuego. Vale. Uf, uf, uf, uf. Inric cómo está. No lo vamos a llevar de aquí. Lo podemos sacar de ahí. ¡Oye, no A ver, señora señora señora, señora, señora, señora, señora, señora, señora. A lo mejor si nos reagrupamos con toda la gente. Uf, es que estamos ya un poquito desorbitados. Vale, vale, vamos a hacer esto nuestra mujer. Vale, aquí... Ah, no, esto es una unidad. Vale, pues a todos en área. Eso es. Me sirve. El arma ahí bien, perfecto. Venga. Vale. Vale, ok. Im Imrik mete muchísimo. Esto está bien hecho. Vale, aquellos no tienen casi.. Vale, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, venga. A poquito a poquito. Necesitamos con Imrik acudir hasta allí. Aquí no hemos recuperado Uh, perfecto, vale, una de lanceros Me gusta Aquí, aquí hemos recuperado, vale, una de leones de gracia Perfecto Vale, esa llamada está bien Ok, Imrik Acudimos Tus tropas te necesitan Vale, vamos a meterle esto a Imrik Venga, acudimos todos ahí A la refriega Vale, nos reventamos a su hombre del caos Perfecto O sea, al, al vampiro Vale, los yelmos Aquí vamos a cargar rápidamente Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Imrik Bien, Imrik Vale, maravilloso. Ok, vamos a cazar con Imrika estos. Estos y se desbaratan todos. Genial, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. uff, uff, uf, uff, uff. ¿Queda alguien vivo por ahí? No, no, no. Ah, digo, ¿qué está pasando? Uf, te ha debilitado. ¿De verdad vas a considerar una victoria? Sí, sí. Ha sido duro, pero hemos vencido. No pasa nada. 190 de Imrik, 148 de la maga... Es que ha habido un momento ya cuando se ha juntado todo el mundo ya ahí era pua, un desbarate total. La, los de la costa del vampiro disparando. Los... Bueno, los elfos la verdad es que los hemos podido barrer rápido. Pero el problema es que al principio no me ha dejado de desplegar como yo quería. Tampoco ha ido mal, ¿no? Pero... Aventura completada, maravilloso Trabajos forzados para recuperar a la gente 6.000 de tesoro Bien Influencia 20, toma Y, y 3.000 más Buah, y tengo la armadura De Cádedor en Inric, tú Maravilloso Vale, experto en reclutamientos Rango al más 1 al reclutar Vale, y además Oh, han pillado la meseta La madre que los trajo Vale, ok Pues nos vamos a acercar aquí Al encuentro este con el dragón Uh Consultar el dragón Conocimiento a los antiguos Este dragón te permitirá hacer uso de su habilidad A cambio de un, atributo, de un tributo Acuerdo, negociar con el dragón Influencia 70 Heraldo del dragón contactado. ¿Te haces que es una persona capuchada Vale, esto es lo mismo que nos salió a su vez. Vale, vamos a consultar el dragón. Vamos a sacar el miedo. Y nos vamos... ¿Podemos llegar a... ¿Llegamos al monte Aragnos? Vale, aquí no podemos reclutar nada. O sea, sí que podríamos reclutar, pero no lo vamos a hacer. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ok, vamos a mejorar las cositas aquí. La cantera de mármol, sí. ¿Qué otros edificios tenemos por plantar? ¿Ves? Es que aquí el templo de Asurian... Creo que ya lo hemos sacado en alguna parte. El, te el templo de Asurian no lo tenemos por aquí. No. No, tampoco aquí. Vale, la princesa el 2... Vamos a poner las flechas buscadoras. Esto me encanta. No, no tenemos el templo de Asurian en ninguna parte. Uy, uh, ya se están acercando a las charcas de la desesperación, ¿eh? Vale, ok. Vamos a ir para allá. Pirámide Nagash. Aquí tenemos para subir tanto la hacienda como para construir algo guapete. Esto que nos cuesta 2.000 Las murallas Y en casa va a meter Esto 3.600 Claro, la cosa es que avances culturales Ya lo tenemos desbloqueado, si no me equivoco Vale, vamos a meter el templo de Asurian Por poder sacar en el futuro la guardia del fénix que esto es importante Vale, vamos a ir a por ello Perfecto, nos quedan 1700 que no nos vale para nada, en resumen. No, no podemos poner aquí nada, Tocho, porque esto tampoco. No, no interesa. Vale, no, no, no, no. No nos interesa. Vamos a mejorar el. Bueno, no sé si mejorar la hacienda. Aquí tenemos. No, vale, ah, vale, aquí ya hemos puesto esto para mejorar. Vale, vale, perfecto, pues entonces sí, vamos a mejorar aquí la, a la hacienda, y listo. Vale, pues con esto... Vamos a pasar turno, y ya está. Ok, vale, no hay, Ah, bueno, ¿podemos iniciar el ritual? Vale, perfecto. Listo. El ritual ha empezado, mi señor. Aún colaborando, tus mejores adeptos tardarán algún tiempo en completarlo. El ritual tiene tanto poder que el gran vórtice se distorsiona por Buah. su influencia. Pero cuidado con el vórtice debilitado, las fuerzas del caos y salen en, en este mi mundo. casa, tío. Prepara tus defensas, pues seguro que serán atraídas por el poder del ritual. Vale. Los preparativos han sido completados en los lugares para rituales elegidos. Los fragmentos de monito que una vez se conservan en los lugares de todo el mundo se encuentran ahora delante de tus magos. Estos abren los brazos y echan para atrás la cabeza mientras realizan un conjuro de energía arcana que recuerda a los milenarios cánticos del archimago Caledor, padre y prisionero del vórtice. Al recitar el ritual, la energía comienza a su ascenso en forma de rayos que se dirigen al cielo, canalizando una fuerza pura hacia el vórtice. Ahora te corresponde proteger a los. Lugares para rituales hasta que la ceremonia finalice. Ok, 10 turnos vamos a estar así Perfecto, pues nada, con Todo esto Tal y como hemos arrancado ya Vamos, uh, tenemos 5.000 Espérate, vamos a reclutar aquí Vamos a estar listos, vamos a reclutar Rápidamente Vale, porque además Ahora se han vuelto a abaratar vale, vamos a sacar caballería para poder hacer frente uy, esto, pues, ¿por, ¿por qué hay escabens aquí? bueno, los escabens no son los que me preocupan, los que me preocupan son estos vale bueno, no deberían preocuparme vale, uy, en fuentes de la vida eterna vale, vamos a construir esto también, el paseo por 2000 lo queremos es buena pregunta, lo queremos Vale, vamos a construir aquí las murallas de piedra En la pirámide negra Y ya está ¿Podemos reclutar algo más? No Es que esta región la verdad es que está un poquito hecha polvo Pero bueno Ok, nada, continuamos Para Bingo Luego vamos a dejar por aquí